La comunidad de Canete ha sido chantajeada en varias ocasiones. Las autoridades se han cometido a el seguimiento a la construcción de esa carretera y no han hecho nada. Y mira, hasta nosotros fuimos sorprendidos. La comunidad salió de manera espontánea, de, de manera represiva y, y rompió y obstaculizó durante algunas horas, lo que puede ser incluso hasta un poco difícil porque algunas comunidades no saben que hay protestas en esa zona, pero las únicas culpables son las autoridades porque. En muchas ocasiones se han convertido a reiniciar las construcciones las carreteras no la construcción de la carretera y no han iniciado. Entonces, eso ocurrió el día de hoy. Por eso puede ser, se podría estar ocurriendo en estas ocasiones si las autoridades mantienen su indiferencia.